Saludos, soy Rae Banger. En esta hora les voy a mostrar cómo hacer para cambiar el nombre de una página en Facebook. Entonces vamos a abrir Facebook. Abrimos. Esperamos a que inicie. Una vez se haya iniciado, vamos a dar clic aquí donde dice, donde está el acceso directo de la página que hayamos puesto, o simplemente, o hayamos puesto aquí, perdón, o simplemente vamos a dar clic. Abajo donde dice tus páginas, dan clic en inicio. Luego, cuando le salga esta opción, le va a salir aquí habilitado la opción tus páginas. Luego, en las páginas que necesiten cambiarle el nombre. En mi caso, solo tengo esta porque me sale solo y cerrar. Y una vez allí, vamos a dar clic en página. Aquí anteriormente permitía cambiar el nombre de la página en editar o en configuración pero ya ahora no es así ahora tenemos que darle clic en información aquí abajo y una vez estando aquí vamos a, a tomar la opción eh, que necesitamos editar en mi caso es el nombre de la página vamos a, vamos a dar clic en editar lo otro que tienen que tener en cuenta es que si ponen un nombre de un título muy largo y todo en mayúscula se los va a rechazar en que automáticamente lo va a rechazar entonces qué hace que debo hacer aquí aquí debo ponerlo en minúscula para que me lo para que lo eh, para que lo admita entonces vamos a pegarlo aquí y ahora vamos aún así no lo admitió vamos a ver qué pasa tampoco me acepto vamos a poner aquí vamos a aceptar la sugerencia vamos a ver que otra sugerencia me hace así informático Industrial. como pueden ver aquí si sí me lo acepto entonces me tocó cambiar eh, poner en mayúscula la E y la I, y ya tengo la opción para solicitar cambio. Pero en mi caso, yo quiero poner también la J en mayúscula. Entonces, ya clic en cancelar. Voy a editar nuevamente. aquí. Entonces, control B. Aquí. y clic en continuar por doy clic en solicitar cambio y doy clic en aceptar y esperamos esperamos un lazo esperamos un, un lazo de tiempo determinado y cobrará efecto aquí en la página como pueden ver, le di clic en actualizar, espere y aquí ya está: asesor Jurídico e Informático. Entonces, de esa forma cambian. Y miren que acá también sale aquí, de esa forma cambian el nombre de la página sin ningún inconveniente. Eso por hoy, pero que vayan, que no